Los derechos de nuestros niños y niñas no son negociables. Ese fue el clamor unánime que la red europea de familias LGTBI hizo en su asamblea anual celebrada en Barcelona. 15 asociaciones diferentes de familias LGTB de toda Europa se reunieron el 12 y 13 de marzo en el Espacio bon Maison de Barcelona. En la asamblea hicieron balance político del año y un tema centró la atención la reciente aprobación de la Ley de Uniones Civiles en Italia, que deja sin protección a los hijos e hijas de las parejas LGTBI. Fue la oportunidad de destacar la situación legal para las familias de Rainbow. Y es triste ver que todavía tenemos que seguir adelante to remember the politicians, to show political leaders and to understand that all families, rainbow families within a world, they're living in Europe, they need the legal recognition. Italy was now accepted the register law, but unfortunately, the families went push out. So what helps is to connect together and to show solidarity within the countries where the political will is still not there to protect the families. So what we hope that the next step will be is again to come together, strengthen our forces and help each other and para unirse y obtener una voz fuerte, para mostrar y pedir a Europa por derechos humanos porque esos niños se han dejado y la reconocimiento legal es necesaria para todas las familias". La Asamblea finalizó, de forma festiva y simbólica, con un picnic al lado del Triángulo conmemorativo de las personas LGTBI represaliadas en el Parque de la Ciutadella. El picnic fue un espacio de acogida y también de visibilidad de las familias LGTBI asistentes. Como conclusión de la jornada en Bulgún, compartir las familias de la FLG que nos han ayudado a organizar esta jornada, un día aquí en el Parc de la ella, para dar visibilidad también al nuestro modelo de familia, a las nuevas reivindicaciones. Compartiremos un temps, las niños estarán jugando, nosotros charlando y estaremos a la disposición de tothom que se per aquí compartir con el resto de compañeros europeos que están ayudando para el resto de las familias, para el reconocimiento de sus fills y de sus derechos, que aquí nos avançat encara ens queden coses pendents, però que quedan cosas pendientes, pero que podemos enseñarles un camino que hem de hacer.